Para comparar las búsquedas de imágenes hemos eh, hecho una consulta sobre el término cuatro tiempos en Google, en Bing y en Yahoo. La primera sensación que producen los resultados es que los de Google parecen estar algo más estructurados y organizados que los de los otros dos buscadores donde vemos que se intercalan imágenes de diferente tipo. También llama la atención que Yahoo y Bing, más allá del tamaño de las miniaturas, se aproximan bastante en sus resultados en comparación con los que nos muestra Google. En cuanto a interfaz, ya conocemos la interfaz de, de Google con su primera barra sugiriéndonos alguna forma de afinar la búsqueda y los tamaños que se sobreimpresionan al pasar el mouse sobre cada una de las miniaturas. Sin embargo, tanto en Bing como en Yahoo tenemos eh, una visualización previa al arrastrar el mouse Bien, y Yahoo exactamente igual, aunque parece que la de Yahoo es ligeramente más lenta que la de Bing. En estas eh, visualizaciones previas nos muestra eh, una miniatura un poco más amplia de la imagen el tamaño y la ubicación de la, de la misma. Bien, Tal vez lo único que habría que resaltar es que en cuanto a filtros Yahoo tiene su barra de filtros en la zona superior con tamaño, color, tipo, fecha derechos de uso y otras herramientas como ya conocíamos. Bing tiene también los filtros pero notamos la ausencia importante de los derechos de uso. Mientras que en Yahoo en la barra lateral tiene algunos filtros menos, tiene el de tiempo, el de tamaño y el de colores y si tiene el de derechos de uso con una simple llamada a para reutilizar. Si buscamos en Yahoo, por ejemplo, perdón, en Google, eh, etiquetadas para reutilización, eh, no con para reutilización simplemente, aparecen imágenes que podríamos reutilizar. Sin embargo, sorprende que en Yahoo el funcionamiento es bastante Sorprendente porque, como vemos, ha tomado la palabra 4 para ir seleccionando las imágenes que ahora mismo no tienen eh, relación con lo, el término que estábamos buscando, que era 4 tiempos.